Ben, ben, ben. Elite, no oh, sí, guillo, yo, estaba en brisa ah. pichando los tabacos Ese tiempo y me moví pa' yo no mato un chivato y yo elite, el primo del pato El que la calle vende con un malo del carro La calle yo la prendo pa' tirar en el caldero, tú no entiendes la alegría de risque a un cero La calle yo la prendo pa' tirar en el caldero Me monté con el M30 pa' buscarle el dinero A mí me dicen el burga Siempre hubo porque no haya bolsa triste Si han robado la leche, prestil, prestil y yo la prendo. Pa' tirar en el caldero, aquí vivimos del ruidero. Cualquier menor tiene un chispero. Soy fundita con los cueros. No creo en el romance que me quiera brinduñero. El coperita purina nunca corte sobre ventero. A lo ni Montana me mantengo moquitero. En brisa siempre la lluvia de balacera. Que la calle está dura, mi brother, coja la acera con una mala que su chapa te altera enfócate en el swag lo que tengo en la cartera si tu mujer se empuña, se coge, se pisa se suelta punchera con un flow de pingota que capié de nueva era la calle yo la prendo para tirar en el caldero Tú no sabes la alegría la de rip ya entero la calle yo la prendo para tirar en el caldero me monté con M30 pa' buscar Ven brisa pichando, pichando los tabacos. Sí. ese tiempo y me moví para yo no mato, mato un chivato. Eh. Trujillo, el y te el primo del paco. Ah, que la ah, calle vence ah, como malo ah, del faco. Yo me recuerdo empatillado empacando. Ah, de cañenga pinchando. Y ah, el mono vaqueando. Sí. Los monos en el maquito me paraban tirando. Te mueva los eh, muchachos, eh, Que ya están entrando. Eh, eh, si eres por no tengo una mala mamando. Ah, ah, Dile a luga que soborne los comando. Yo ah, no saben quién soy, si ah, no saben ah, con quién ando. Para el me tiran que el perico se está cabajo. La calle yo la prendo para tirar en el de entero la calle yo la prendo para tirar en el caldero Monte con M30 pa buscar el dinero la calle yo la prendo para tirar en el caldero uno entiende la alegría de limpio no entero la calle yo la prendo para tirar en el caldero monté con M30 pa buscar el dinero ustedes no saben de eso lo de ustedes puntita un de 100 y lo buche de 50 ustedes no son más de ahí no te guille en el lugar. El que te guía no es a real. Mí me dicen el lugar, Trujillo Élite. No te guille. Ya un día coco con su cebollita por arriba. Ah. Nos fundimos de biela con tu y Catalina. La gente Élite, m 30 Cacalo, Ricky Puñalá, Igual Balbicho, Yuki Juan Carlito. No te guille. La OA, Quiromba.